El hueso de la pierna conecta la rodilla, el hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera, sacude esos huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos ¡Gracias! Que...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 Yankee Dodo Do sigue así, Yankee Dodo Do, do Escucha el ritmo de la música y se avin con las chicas